Nunca subestimes a una persona buena. Es buena, no tonta. A veces nosotros somos pacientes con las personas. Tratamos de entender el punto de vista de los demás. Pero llega un punto en que hay límites. Es cuando la gente dice, hey, no conocía esa parte de ti. Suele pasar cuando las personas piensan que pueden ser malas contigo. Pensando que dejarás pasar todo. Pero llega un punto en que dices, hasta aquí nada más. Es cuando ellos se dan cuenta que no deben subestimar a una persona buena. Y que ante todo, el respeto debe prevalecer. Una persona buena es aquella que se ilusiona. Que da todo. Que entrega el corazón sin esperar nada a cambio. Pero cuando se ha dado cuenta que le han defraudado, joder, es que literalmente deja de ser ella misma, la que solía conocer. De pronto es una persona diferente, alguien que simplemente se da la vuelta y no vuelve más. Creo que yo te conozco. Creo que tú eres así. Eres una persona que da lo mejor de sí misma, que se entrega sin medida. Y que sabe apreciar el buen amor. Y que tu único defecto es que sabes amar con pasión y entrega. Pero también sé que cuando te fallan, cuando te lastiman, cuando te hieren, simplemente vuelas, te vas. Ya nunca se vuelve a saber de ti. Es duro para la persona que no sabe valorarte lo trágico que puede resultar ya no verte más. Ya no saber de tus caricias, de tus besos, de tus ganas de vivir. Qué cruel es el destino. Cuando aquí estuviste no te supieron apreciar. Ahora que ya te has ido, ahí están. Lamentando tu partida, pensando en cómo hacerte volver. Lo triste es que nada de lo que hagan hará que tu pie vuelva atrás. Has aprendido a quererte, has aprendido a apreciarte y comprender que tú vales mucho, que ser bueno no es sinónimo de ser tonto, que cuando te proponen soltar ya nunca más vuelves a regresar. Y es que es la honestidad lo que hace tan especial a una persona más, en este mundo lleno de máscaras y apariencias, y tú Exhibes un amor real, uno verdadero, uno tierno, que solo alguien muy diferente puede apreciar. Solo un conocedor, solo alguien que te ve como tú eres. El que puede verte, puede entender el tejido de tu alma y se puede maravillar con tu mirada, con tu voz, con tus pasos al andar y con la belleza de tu ser. Sé que para ti es difícil tener que tomar a veces decisiones duras, tener que decirle adiós a una persona que no entiende lo que tú ofreces. Pero sé que ante todo te quieres y no dejarás que nadie te rompa, que nadie te cristalice en mil pedazos. Sé que es duro, pero sé que también eres fuerte. Es hermoso cuando tomas una decisión difícil, pero el tiempo te demuestra que fue la mejor decisión que hayas tomado en toda tu vida. Y sé que cuando una persona no sabe apreciarte, te irás, porque a pesar de todo, el tiempo te demostrará que hiciste una buena elección, que supiste llevar a bien tus pasos y que en este mar de hermosas experiencias y de agrios episodios, sigues siendo tú. Por eso te admiro. Porque cuando diste todo de ti, lo diste con pleno amor. Y porque tu esencia siempre brilló el resplandecer de la confianza. Porque siempre semblante maravilloso fue tu mirada hasta el día en que decidiste partir. ¿Quién habrá sido que rompiera tus alas? ¡Qué pobre! Porque no volverá a volar contigo. Pues una vez que tú alzas la mirada, no se te vuelve a ver más. Los tiempos de Dios son perfectos y pone a cada quien en su lugar. Pronto vendrá alguien que ya no te tome por tonto, que no procure tu malestar, sino tu bienestar, que se preocupe por ti, que te pregunte cómo te fue, cómo te sientes, si estás contenta, si lloras, si estás feliz o has reído hoy. Es alguien que vendrá a consolarte, es alguien que no vendrá a señalarte, y decir que eres culpable, siempre te aceptará y no tratará de sacar provecho de ti, así también llegará con ello buenas amistades, personas que de verdad aprecian tu tiempo, tu espacio, tu ser, tus ideas, tus opiniones, tus anhelos. Vendrá gente que en vez de tratar de cambiarte, te aceptará, se maravillará, con la persona que eres, y te dirán, eres alguien muy inteligente, muy creativo, verán algo que los demás no vieron en ti, te estimarán, te llamarán cuando quieran verte y no lo harán buscando de ti un favor, sino que lo harán por el pleno deseo de compartir contigo el tiempo, el espacio y la vida misma. Ya no serán de esas amistades por intereses, ya no serán de esas amistades falsas que carecen de realidad, que... que carecen de sinceridad y transparencia. Serán amistades sinceras que querrán pasar tiempo contigo, que no solo tratarán de buscar su propio beneficio, sino que en suma querrán vivir la vida a tu par. Quizás ahora sientas que esto puede no ser posible hayas perdido la fe en la gente, y claro, es difícil pensar en que puede haber gente en quien confiar, pero la hay. Y es que suena más el estallido de una explosión que un abrazo. Es por eso que hace más ruido la tragedia que la prosperidad. Abrazas a mil personas y nadie se entera, gritas con todas tus fuerzas, y todo mundo te voltea a ver. Es que a veces las amargas amistades son como gritar todo mundo las ve pero las buenas amistades son silenciosas por eso es que cuesta mucho verlas llegar llegan y cuando menos lo esperas ya están aquí tú eres una persona buena lamentablemente así como hay personas allá afuera que estarían encantadas de conocerte también las hay con ganas de lacerarte con ganas de destrozar tu fe sin embargo Debes saber alejarte cuando es conveniente. Huye de quienes te opagan. Sean amigos, sean familiares, sean allegados. No hace falta tener que vivir a la sombra de las opiniones ajenas. No hay grandeza en empequeñecerse para que otros pasen sobre ti. Tú también te puedes marchar. Tú también puedes decir adiós. Tú también puedes ver hacia afuera y decir Buscaré un lugar donde realmente me quieran. No tengas miedo de hacer dicha travesía. No te quedes donde no se te aprecia. No te quedes donde no te quieren. Habrá un lugar para ti. Siempre hay un lugar para todos. Así que no pienses que todo para ti acabó. Por allá lejos de aquí hay quienes se sentirían dichosos de conocerte. Eso te lo juro.